Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, este es un resumen de noticias de lo que está pasando en el mundo El comandante del regimiento Azox, Teniente Coronel Denis Prokopenko emitió un breve mensaje en video desde el interior de la planta siderúrgica de Azostal en Mariupol en el que dijo que la cúpula militar había dado la orden de preservar la vida y la salud de los soldados y dejar de defender la ciudad El mensaje implica Que los que permanecen en Azostal Tienen previsto abandonar la planta En un futuro próximo Se cree que quedan varios centenares de combatientes Dentro del extenso complejo Azostal era el último reducto De la ciudad de Mariupol Por lo demás ocupada por Rusia Y se ha convertido en un símbolo De la resistencia ucraniana Bajo los incesantes bombardeos Rusos Propopenko añadió a pesar de los intensos combates y de la falta de suministros, hicimos hincapié constantemente en las tres condiciones más importantes para nosotros, civiles, heridos y muertos. Los civiles fueron evacuados. Los heridos han sido trasladados a un hospital de la República Popular de Donetsk. No tenemos miedo de morir. Soldado ucraniano escribe una emotiva carta desde este asos tal... En cuanto a los héroes caídos, el proceso está en curso, pero espero que en un futuro próximo las familias y toda Ucrania puedan enterrar a sus soldados con honores. El ministerio de defensa ruso Sergei Shoigup dijo que casi 2.000 soldados ucranianos se han rendido en la planta de Azostal. El bloqueo de la planta de Azostal continúa. Los nacionalistas están rindiendo activamente al cautiverio. De momento, 1.908 personas han depuesto las armas, dijo Choy good en declaraciones recogidas por los medios de comunicaciones estatales rusos. Donbass está completamente destruido, expresó el presidente de Ucrania. En la región de Chernihiv, al norte de Kiev, la aldea de Dazna fue alcanzada por misiles rusos y dejó muchos muertos, según declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su discurso nocturno Desna se encuentra a 40 kilómetros de la frontera con Belorrus. Los ataques rusos en la región de Chernihiv, en particular el terrible golpe en el Desna, hay un análisis de los escombros, muchos muertos, dijo Zelensky en su discurso. Hay constantes ataques sobre la región de Odessa, sobre las ciudades del centro de Ucrania. El Donbass está completamente destruido. Todo esto no tiene ni puede tener ninguna explicación militar para Rusia, no, continuó. Bro, Ucrania reconoce haber perdido algo de territorio en Donbass ante el avance de las tropas rusas. Se trata de un intento deliberado y criminal de matar al mayor número posible de ucranianos, afirmó. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen avanzando en la deliberación de la región de Yarkik, es lo que ha dicho el presidente Zelensky. En el Donbass, los ocupantes intentan aumentar la presión, hay un infierno y no es una exageración. El brutal y absolutamente insensato bombardeo de Severodonetsk, hubo 12 muertos y decenas de heridos en un solo día continuó. El bombardeo y el cañoneo de otras ciudades, los ataques aéreos y con misiles del ejército ruso, todo esto no son solo combates durante la guerra. Se trata de un intento deliberado y criminal de matar al mayor número posible de ucranianos. El primer juicio en Ucrania contra un criminal de guerra ruso ya ha comenzado y terminará con el pleno restablecimiento de la justicia en el Tribunal Internacional. Estoy seguro de ello. Encontraremos y llevaremos ante la justicia a todos los que dan y ejecutan órdenes criminales. Por otro lado, los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos son escépticos de que cualquier cambio en la opinión pública rusa contra la guerra del Kremlin en Ucrania, incluso uno dramático, tendría un efecto en persuadir al presidente Vladimir Putin para poner fin al conflicto según múltiples fuentes familiarizadas con la última inteligencia. Los funcionarios también dudan que la guerra que muchos estrategas creen que ha sido un desastre sin paliativos para los militares rusos, pueda llevar a la destitución del presidente Putin del poder, al menos a corto plazo. Final de este resumen de noticias de lo que pasa en el mundo, desde la redacción de ECO News Agency, Bolívar Balcácer.